Hola profes, bienvenidos a la segunda entrega del curso de creación de vídeos educativos. En este segundo vídeo vamos a tratar de localizar en internet todos esos vídeos educativos que ya tenemos a nuestra disposición y en las plataformas en las que están disponibles, ya sea en formato de curso o en formato de canal de vídeo. Por resumir un poco, lo que vimos en el primer vídeo, estuvimos tratando los dispositivos que hay ahora mismo disponibles para nuestros alumnos. Estuvimos hablando que todos ellos funcionaban en base a una serie de sistemas que los hacían compatibles e incompatibles unos con otros, pero que las aplicaciones que nosotros íbamos a utilizar para navegar por Internet, que eran los navegadores, había algunos de ellos que estaban disponibles para todos los sistemas y que en concreto, hablando de buscadores de Internet, no solo debemos restringir nuestra búsqueda a Google, sino que hay muchos más buscadores a nuestra disposición. Vamos a buscar en Internet información de tres tipos fundamentalmente. El primer tipo es información que nos conviene a nosotros como docentes para autoformarnos. Lo segundo serán vídeos educativos que nosotros podamos ponerle a nuestros alumnos y lo último será Conseguir información en bruto, audio, vídeos y fotografías con la que nosotros podamos realizar nuestras propias creaciones Ubicando todos los contenidos educativos que hay en Internet en un árbol podemos ubicar nuestro curso específicamente en la rama donde se va a tratar el tema de los vídeos En concreto no vamos a hablar de vídeos inmersos dentro de una plataforma de formación online ya sea en clases virtuales o sean eh, cursos masivos, nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en canales con vídeos organizados y estructurados eh, usando etiquetas. Las otras ramas en las que podemos dividir este árbol pues, estarían los contenidos de tipo audio que se suelen organizar en bibliotecas eh, conocidas como podcast. y luego los contenidos que podemos encontrar en textos que fundamentalmente se organizan en blogs o en wikis. Aparte de centrar nuestro curso en el tema de los vídeos ubicados en canales, también podemos tratar, eh, si nos da tiempo, el tema de la representación gráfica de los conceptos, que es lo que se viene a llamar infografías. La razón fundamental por la que vamos a centrar nuestro curso en el trabajo con vídeos educativos es porque en el futuro lo que vamos a intentar es implantar en nuestras aulas la metodología de la clase invertida, Freed Classroom. Os voy a dejar un enlace estupendo de Raúl Santiago donde trata este tema y os voy a dar una referencia en su web que está especializada en clase invertida. Las tareas derivadas de este segundo vídeo son lo primero, localizar en internet vídeos educativos que estén relacionados con el apartado en el que nosotros ejerzamos la docencia. Vamos a coger varios vídeos y vamos a someterlo a una encuesta en la que hablaremos un poco sobre criterios técnicos y criterios pedagógicos que se hayan aplicado en esos vídeos. Y luego en el segundo apartado, que sería el relativo a la difusión de los vídeos que hemos localizado, vamos a escribir nuestro primer tweet con el hashtag Eduvideo 2016 donde comentemos o pongamos el enlace a uno de los vídeos interesantes que hayamos encontrado. Y lo segundo es eh, suscribirnos a un canal en el que hayamos encontrado varios vídeos que nos puedan interesar para impartir en nuestras clases. Como colfón y si da tiempo en la sesión presencial, eh, vamos a intentar, a la vista de los vídeos educativos que hayamos localizado, Vamos a tratar de cuantificar el tiempo que nos llevaría realizar un vídeo similar, eh, digamos, contando con los medios necesarios para ello. Y esto es todo por el segundo vídeo. Espero que te haya resultado utilidad. Recuerda que si quieres seguir el curso puedes suscribirte al canal y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.